Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 360 Que la paz sea conmigo, el santo Hijo de Dios. Que la paz sea con mi hermano, que es uno conmigo. Y que a través nuestro, el mundo sea bendecido con paz. Padre, tu paz es lo que quiero dar al haberla recibido de ti. Yo soy tu Hijo, eternamente como tú me creaste, pues los grandes rayos permanecen en mí por siempre serenos e imperturbables. Quiero llegar a ellos en silencio y con certeza, pues en ninguna otra parte se puede hallar certeza. Que la paz sea conmigo, así como con el mundo. En la santidad fuimos creados y en la santidad seguimos. En tu Hijo, al igual que en ti, no hay mancha alguna de pecado. Y con este pensamiento decimos Felizmente. Amén.